A mí me gustaría empezar diciendo que, que este proyecto de laboratorios ciudadanos distribuidos es un proyecto que surge en la pandemia y que trata de recoger algunos de los aprendizajes, sobre todo que se dieron en el primer confinamiento. Una de las cosas que yo creo que el virus ha hecho evidente es precisamente la falta de instituciones para la colaboración y para la experimentación. Por tanto, instituciones que faciliten o que nos permitan hacer frente a lo inesperado. Desde el primer momento eh, vimos, como sucede en cualquier otro desastre, después de un desastre la, la gente se organiza, se organiza para, para hacer frente ¿no? a las necesidades que van surgiendo y también lo que se, se suele ver es que las instituciones son más lentas. En esta ocasión eh, también hubo algunas, eh, como ha mencionado antes Antonella, algunas iniciativas como, como Frena la Curva, el Jacatón vence al virus, Reactiva Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que fueron como infraestructuras ¿no? de urgencia, que precisamente tenían el objetivo de canalizar toda esa energía ciudadana, todas esas ganas de colaborar, que muchas veces no encontraban un sitio donde hacerlo. Ahí estuvo Medialab Prado también intentando ayudar en la medida de lo posible, y en ese momento, hablando con unos y con otros, siempre eh, salía la misma pregunta, ¿por qué algo así eh, no lo tenemos de manera estable, de manera permanente? ¿Por qué no... Eh, intentar eh, generar algún proyecto eh, que facilite esa colaboración y esa experimentación eh, de manera estable. Bueno, en, en ese momento también, eh, mientras estaban organizando esas actividades, eh, dentro del, de la iniciativa de laboratorios bibliotecarios eh, que el Ministerio de Cultura eh, eh, tiene con Medialab Prado desde 2017, eh, estábamos organizando unas jornadas precisamente para pensar, repensar la biblioteca como lugar de, de creación, como lugar de colaboración algo que ya son las bibliotecas pero que es una dimensión que quizá no está tan explorada como la función principal de dar acceso a, a la lectura o al libro ¿no? eh, y mientras estábamos organizando estas, estas jornadas con, con, con Diego Gracia eh, empezamos a conversar cómo, eh, cómo podríamos hacer para que cualquier biblioteca interesada o cualquier organización incluso que lo quisiera, eh, pudiera organizar su propio labio, laboratorio ciudadano para precisamente activar esos espacios de, de experimentación y de encuentro. La mejor manera que se nos ocurrió para compa compartir eh, pues esta metodología que hemos intentado a lo largo de los años eh, que se pudiera probar en un, en un sitio en otros lugares, eh, fue a través de un curso, un curso online, un curso online abierto, masivo, pero que sobre todo nos permitiera no solo ir paso a paso eh, dando, eh, diseñando esos laboratorios que luego se pudieran poner en práctica, sino eh, también eh, funcionando como un lugar de encuentro y de relación y de construcción de comunidad, porque creo que esa es una de las grandes claves de este proyecto. Entonces es así como surgió este proyecto de laboratorios ciudadanos distribuidos, innovación ciudadana en bibliotecas y otras instituciones culturales. El diseño del proyecto creo que corresponde a dos formas de colaboración que se han extendido durante la pandemia. La primera es que se ha dado una colaboración a nivel muy local, eh, hemos conocido a nuestros vecinos de escalera y por tanto eh, en el proyecto lo que pensamos es que no se trataba de organizar un gran hackathon eh, que sirviera para todo el mundo, sino eh, proporcionar herramientas para que cualquiera pudiera organizar su laboratorio atendiendo las especificidades de cada sitio. Pero luego, con el objetivo, y este es yo creo también otro de los aciertos del proyecto, pensar cómo podemos articular la colaboración a distancia. Este siempre ha sido uno de los grandes retos, ¿no? eh, pero eh, creo que en este momento, en, durante la pandemia, se ha dado una circunstancia especial, que es esa colaboración a distancia, eh, que se ha activado a través de las videoconferencias, no solo con compañeros de, de, de, de trabajo que, que a lo mejor viven en, en la misma ciudad, sino con personas de otras ciudades o de otros países. Y ahí diría que eh, se abre una oportunidad enorme en la región iberoamericana para, para una colaboración eh, que yo creo que puede ser algo que puede evolucionar en muchas direcciones. Esto es lo que yo creo que hemos visto que en, en esta primera edición como algo muy incipiente también muy emocionante todas las reuniones que teníamos cada semana contacto con los distintos laboratorios que iban evolucionando pero sobre todo eh, lo más ilusionante es el potencial que tiene y es algo también que pensamos que hay que cuidar porque las redes no podemos esperar que emerjan por sí solas. ¿no? Y creo que este proyecto, activando esas dos dimensiones, lo muy local, pero también la colaboración internacional, eh, puede ayudar a ir construyendo esa estructura eh, que podemos intuir con esta propuesta. Bueno, eh, ya para terminar, quería decir eh, que esta es mi última intervención pública como director de, de Medialab Prado. Y para mí, pues no se me ocurre una mejor manera de despedirme que que con este proyecto ¿no? y también acompañado desde luego. Eh, quiero agradecer en primer lugar a todos los participantes en el curso y en especial a aquellos que habéis montado un laboratorio, que habéis estado acompañándonos eh, en todo el proceso y hoy escucharemos algunos de los resultados. Quiero agradecer muy especialmente a todos los, los profesores que han sido compañeros en numerosos eh, proyectos, en, en otras iniciativas y que han tenido mucha experiencia en Laboratorios Ciudadanos aportando también mucho de su parte y compartiendo en este curso. Eh, también a las personas que participaron en las sesiones de debate, que yo creo que fueron muy enriquecedoras. Eh, por supuesto, al Ministerio de Cultura, María José, Clara, eh, bueno, y en especial a Diego, con quien he estado trabajando en los últimos meses con codo día a día, muchas conversaciones, muchas discusiones. Muchas gracias, Diego. Eh, y bueno, y por último, por supuesto, también a, a los compañeros en Media Lab. Eh, no solo a los, a los equipos del equipo actual, sino a todas las personas que han ido pasando y aportando a lo que yo creo que es un proyecto eh, que tiene mucho futuro. No quería tampoco dejar de olvidar a, a los primeros directores de Media Lab, Karin Oleslegger y Luis Rico que en los primeros años de Conde Duque ya nos invitaron, a, confiaron en mí en 2003 y me invitaron a, a participar en este proyecto eh, tan maravilloso. Y también a Juan Carrete, director de Conde Duque en aquel momento y máximo responsable del proyecto hasta, hasta 2012. Y ya para terminar, también agradecer, como no, a to todas las muestras de, de apoyo eh, a, a, a mi gestión y sobre todo al, al proyecto de Media Lab. Muchas gracias.